hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy continuaremos con la siguiente parte de problemas termodinámicos todavía en sistemas cerrados así que no siendo más comencemos vamos de una al computador para empezar a hacer los problemas Antes de comenzar, quiero que por favor saquen las tablas de vapor o tablas del Sengel. No olviden que las pueden encontrar en la parte baja del video. Allí encuentran un enlace para descargar estas tablas y de esta manera corroborar que los resultados estén quedando muy bien. Comencemos con estos ejercicios para complementar la parte de sistemas cerrados. Veámoslos. Tenemos lo siguiente. Dice... Se deja enfriar vapor de agua sobrecalentado a 180 PCI -A y 500 grados Fahrenheit a volumen constante hasta que la temperatura baja a 250 grados Fahrenheit. En el estado final calcule presión, calidad y entalpía. Como podemos ver son sistemas cerrados. Tenemos primeramente un estado en el cual vamos a tener, vamos a poner acá, una presión 1, que equivale a 180 pci -A. Tenemos una temperatura 1, que equivale a 500 grados Fahrenheit. ¿Y qué más tenemos acá? Nada más. Ahora, nos dice que alcanza una temperatura baja de 250 grados Fahrenheit. Entonces, sería una temperatura 2 igual a 250 grados Fahrenheit. ¿Cómo se comporta a volumen constante? Quiere decir que el volumen específico que esté acá... Va a ser el mismo para el estado 2, o sea que aquí un volumen específico 1 y este a su vez va a ser el volumen específico 2. Quiere decir que el volumen específico es igual al volumen específico 2. Y aquí pues ya tendríamos definido el sistema 2. ¿Y qué nos piden? Nos piden la presión 2, nos piden la calidad y la entalpía 2. O sea que primeramente debemos resolver todo lo que tiene que ver con el estado 1 para así resolver el estado 2. Esto es un sistema cerrado. Podemos ver que nada afecta a los alrededores y podemos analizar cada sistema por separado. Comencemos por el primero. Vamos a las tablas de vapor. Vamos a coger la presión 1. Vamos acá. Con la presión 1 vamos a hallar la temperatura de saturación. Entonces vamos a comparar esas temperaturas. A ver en qué estado nos encontramos. Vamos. En este caso no olviden que estamos trabajando con el sistema inglés. PSI, grados Fahrenheit, es sistema inglés. Entonces, tenemos que buscar eh, la presión. En este caso, esta es temperatura, no nos sirve. Vamos a bajar más. Y todavía vemos temperatura. Ahora sí, condiciones de presión. Tenemos que la presión es de 180. Entonces, miramos por acá y encontramos lo siguiente. Que la temperatura de saturación, en este caso, va a ser de 373,07. Vamos a tomar ese valor. 373,07 grados Fahrenheit. ¿Qué podemos ver? Que la temperatura es mucho mayor a la temperatura de saturación. Miren que 500 supera a 373,07. como la supera? Podemos ver que tenemos un vapor sobre... Calentado. tenemos un vapor sobrecalentado entonces para poder definir el volumen específico debemos ir a tablas de vapor sobrecalentado para encontrar esa pareja que sería 180 con 500 grados Fahrenheit vamos entonces a mirar esa pareja vamos de nuevo a las tablas de vapor y podemos ver en lo que tiene que ver con vapor sobrecalentado, no olviden la combinación, la presión tiene que ser de 180, vamos mirando, 180 psi y con la temperatura que en este caso sería 500, entonces tenemos 180 y 500, quiere decir que la tabla ya la hemos encontrado, aquí está la pareja, entonces vamos a sacar las propiedades que corresponden a esa pareja, entonces tendríamos lo siguiente, si lo vemos bien, aquí ya podemos ver la tabla, ya la hemos sacado, Serían en este caso estas consideraciones. Presión y la temperatura. No olviden que es de 500, porque no lo dice el ejercicio. 500 grados Fahrenheit. Nos interesa el volumen específico. Entonces podemos ver que el volumen específico sería este valor que está acá. Que es de pie cúbico por libra Entonces tenemos que el volumen específico va a ser igual a 3,0433 que pie cúbicos sobre libra. Entonces, ya aquí hemos encontrado el volumen específico 1. Pero sabemos muy bien que ese volumen específico 1 es el mismo volumen específico 2, o sea que el volumen específico 2 también va a ser 3,043 3 pie cúbico por libra. Entonces, hemos definido un estado 1 y ahora con este volumen específico que hemos encontrado vamos con la temperatura que tenemos acá, vamos a hallar las condiciones para encontrar la presión, la calidad y por último la entalpía. Vamos a ver qué pasa con ese estado número 2. Quiere decir que el estado 1 ya lo hemos determinado. Pasemos entonces a mirar el estado 2. Ya tenemos el volumen específico 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar con la temperatura 2, que ya la tenemos. Teniendo entonces en cuenta eso, vamos a analizar... Primeramente, con esa temperatura vamos a conocer las condiciones de saturación. Vamos a hallar la presión de saturación. Vamos a ver el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Porque si me están hablando de calidad, quiere decir que de pronto el volumen específico se encuentra entre ese intervalo. Entonces vamos a hallar esas condiciones. Vamos a 250 y miramos la presión de saturación y el volumen específico. Entonces vamos a tablas de vapor. No olviden tenerlas allá a la mano para desarrollar. Entonces, vamos entonces. Y en este caso vamos a condiciones de saturación. Vamos entonces a la temperatura. ¿Qué temperatura era? No lo olviden. Era la temperatura de 250 grados Fahrenheit. Bien importante eso. Entonces vamos a esa temperatura de 250. Vamos subiendo. En este caso, más arribita. Y podemos ver acá la temperatura en grados Fahrenheit. A 250, entonces vamos a analizar esas condiciones de temperatura. Entonces, tenemos las condiciones, acá podemos ver la presión, la, el volumen específico, entonces vamos a tomar todas esas condiciones para analizar el problema. Entonces tenemos aquí ya la tablita y vamos a concentrarnos en estas condiciones. A 250, volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Entonces teniendo en cuenta, tenemos acá... Que la presión de saturación sería 29,844. No olviden que esto es pci -A. Volumen específico de líquido sería 0,017 pie cúbico por libra. Y el del vapor, pues ya lo tenemos, que es 13,816 pie cúbico por libra. ¿Qué podemos ver? que el volumen específico es mayor al del líquido y menor al del vapor. Quiere decir que nos encontramos con calidad. Y si nos encontramos con calidad, es porque vamos a tomar la presión de saturación como la presión 2. Ya hemos encontrado nuestra primera variable. Presión 2 va a ser, en este caso, la presión de saturación. Y el volumen específico, pues ya lo tenemos, pero nos falta encontrar la calidad. ¿Por qué? Porque no la pide el ejercicio y la necesitamos para determinar la entalpía. O sea que también vamos a tomar el HF y el HG. Entonces tendríamos por acá la entalpía de líquido y por aquí estaría la entalpía de vapor. Pero algo más importante tenemos que tener en cuenta que para poder hallar la calidad, como tenemos volúmenes, tenemos que tener el volumen específico de líquido y de vapor, la diferencia de los dos. Entonces vamos a poner acá como un BFG. En algunas tablas aparecen, miremos si acá lo tenemos, en este caso no está, pero no olviden que es la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Entonces vamos a hacer una vez ese cálculo. Entonces tenemos acá que sería, eh, volumen específico de vapor sería 13,816 menos 0,017. Hacemos ese cálculo, utilizamos la calculadora, 13.816 menos 0.017. Eso nos da el valor de 13,799. Ya acá tenemos esa diferencia. ¿Y para qué es ello? Recordemos cómo es la fórmula de entalpía. Si de volumen específico. Volumen específico es igual a un volumen específico de líquido más la calidad por un volumen específico de líquido y vapor, o sea, la diferencia de ambos. Despejando de esta ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Sería volumen específico menos el volumen específico de líquido, sería igual a la calidad, por el volumen específico de líquido y vapor. Pero como esto está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, quedando volumen específico menos el de líquido, sobre el BFG, y esto sería igual a la calidad. Esto aplica para cualquier propiedad. En este caso, estamos trabajando con volumen específico. Pero también podría aplicarse para entalpías, entropías, dependiendo de la información que nos dé el ejercicio. Vamos a reemplazar entonces. Volumen específico, no olviden que es el 2. 3,0433 menos el volumen específico del líquido, que es 0,017 y lo dividimos por la diferencia que encontramos, que es 13,799. Entonces, otra vez hacemos el cálculo. Primeramente vamos a restarlo de arriba, y luego lo vamos a dividir por lo que tenemos abajo. Eso nos daría lo siguiente, 0,2193. Espero que estén verificando cada uno, esos cálculos para que se den cuenta de que los valores sean los correctos. O lo que es lo mismo, un 21,93%. Pero me interesa solamente este valor de 0,2193. ¿Por qué? Porque vamos a hallar el valor de la entalpía 2. ¿Y qué va a ser el valor de la entalpía 2? Pues miren que hemos subrayado la entalpía de líquido y la de vapor para hallar esa entalpía. Quedaría entonces que H, en este caso H2, será igual... A la entalpía de líquido más la calidad por el HFG. En este caso sí podemos ver que tenemos el HFG y tenemos la entalpía de líquido. O sea que va a ser mucho más fácil de cálculo. Va a ser 218,63 más la, eh, la calidad que es 0,2193 y lo vamos a multiplicar por esa diferencia que es 945, 41. No olviden las unidades que nos debe dar el ejercicio, pero hagamos la operación. Vamos, revisen por favor los cálculos para que todo esté correcto. Eso da el valor de entalpía de 425,958. En este caso, ¿qué unidades tiene la entalpía? No olviden que si estamos hablando del sistema inglés, Debe ser BTU por libra. En este caso, libra masa. Entonces, tenemos que este valor va a ser la entalpía 2. Encontramos la calidad. No olviden cuánto nos dio la calidad. Fue de 0,2193. Y encontramos la presión, que en este caso es la presión de saturación. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos en condiciones de calidad. Y se asume la presión de saturación como la presión 2. La presión de saturación es igual, en este caso, a la presión 2. Y ya hemos definido este siguiente estado. Con esto daríamos por concluido este problema. Veamos un siguiente problema analizando un poco más lo que tiene que ver con émbolos en desplazamiento. Veámoslo. Ahora vamos a continuar con... El segundo ejemplo de sistema cerrado, pero antes de desarrollar este ejemplo, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. No olviden que es una empresa especializada en productos para el aseo, tanto a nivel hogar como a nivel institucional. Y pueden contactarlos a través del teléfono que aparecen en pantalla y también de su página web. Ahora, continuemos con el tema. Tenemos lo siguiente. El problema dice: Una libra masa de agua llena un dispositivo cilindro émbolo de volumen conocido de 2,42 pies cúbicos. A una temperatura de 600 grados Fahrenheit, el dispositivo cilindro émbolo se enfría hasta la temperatura de 200 grados Fahrenheit. Determine la presión final y el volumen. Entonces, podemos ver que tenemos acá dos sistemas. Uno, un cilindro pistón émbolo, el cual se encuentra en la parte superior y luego un desplazamiento. Al desplazar se disminuye la temperatura, entonces ponemos acá un estado número 1 y un estado número 2. Tenemos un volumen 1 que dice que es de 2,42 pie cúbicos. Vamos acá, 2,42 pie cúbicos y tenemos una temperatura de 600 grados Fahrenheit y sabemos que la masa en este caso sería de una libra, una libra masa para el estado 2 no conocemos sino la temperatura que dice que es la temperatura 2 vale 200 grados Fahrenheit como se está desplazando este cilindro y este pistoncito va desplazándose podemos ver que aquí hay un desplazamiento esto se puede asumir que la presión es constante. ¿Qué quiere decir? Que la presión 1 es igual a la presión 2. Se desplaza de una forma tan constante que la presión, digamos, que no se va a ver afectada. Entonces vamos a considerar que la presión 1 es igual a la presión 2. Ahora bien, tenemos que hallar el volumen específico. Vamos a decir que el volumen específico 1 va a ser igual a el volumen 1 sobre la masa 1, que en este caso sería 2,42 pie cúbicos sobre una libra, quedándonos 2,42 pie cúbico por libra. No olviden que son las unidades específicas. Ya aquí hemos encontrado el volumen específico 1. Ahora, con este volumen específico y esta temperatura, vamos a encontrar el estado termodinámico para... Por poder encontrar la presión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a tablas de vapor y vamos a hallar el volumen específico de líquido y de vapor. Entonces ponemos acá volumen específico de líquido y volumen específico de vapor, pero ¿a qué condiciones? A una temperatura que es de 600 grados Fahrenheit. Vamos a mirar qué ocurre con esto. Entonces vamos a tablas de vapor, miremos entonces. Entonces, tenemos que ir a condiciones de saturación. No olviden la temperatura. ¿Qué temperatura teníamos? 600. Vamos a ir a 600 grados para poder encontrar ese volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Eso es bien importante. Entonces, en este caso, vamos a condiciones de saturación. Entonces, tenemos 600. Vamos a mirar por acá más abajito. Y encontramos acá estos valores. No olviden acá, volumen específico de líquido sería 0,02362. Entonces anotemos por acá 0,02362. Hacemos lo mismo para el vapor. Miramos entonces. Y para el vapor tenemos que equivale a... C, eh, a 0,26737. No olviden que esto es en pie cúbico por libra, tanto el de líquido como el de vapor. Ahora, si comparamos estos volúmenes, podemos ver que el volumen específico que nos da acá es mayor al volumen específico tanto del líquido como de vapor. Y si el volumen específico es mayor al de vapor, recordemos que esto es un vapor sobrecalentado. No olviden que si tienen alguna duda con ese tema, pueden retroceder en la parte del contenido de termodinámica 1 y allí pueden ver lo que tiene que ver con los estados termodinámicos para que no se pierdan con el tema. Entonces tenemos acá que es un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a tablas de vapor sobrecalentado y podemos encontrar esa combinación. Entonces, vamos a buscar a la temperatura, no olviden que es 600 grados Fahrenheit y 0,2642, pero condiciones de vapor sobrecalentado. Vamos por acá. Entonces tenemos, no olviden que tenemos que trabajar con 600 y debemos encontrar que el volumen específico, miren acá, es de 2,42. Entonces, vamos a ir buscando. Por aquí no es. Miren que toca bajar más. 600, no. Todavía nada. Seguimos buscando. 2, por aquí encontramos. A una presión de 250 tenemos 2,42 y a 2,75 tenemos 2,1964. El bono específico es 2,42. Podríamos, no es necesario que interpolemos en este caso, podríamos trabajar con... Este volumen específico, y consideraremos la presión en este caso sería de 250 psi. Entonces, vamos acá. Entonces, tenemos que sería la condición. Acá tendríamos a 600, 2,42. O sea que la presión sería 250 psi. Entonces, tendríamos que la presión 1 ya la habríamos encontrado. Presión 1 sería igual a 250 psi y como sabemos esta presión va a ser igual a la presión 2 ¿Qué quiere decir que la presión 2 va a ser igual a 200 eh, 250 psi no olviden que puede parar el video devolverlo para cobrar la información para que se den cuenta que los valores están bien correspondidos ahora ya tenemos la temperatura y la presión qué vamos a hacer vamos a definir el estado número 2. Entonces vamos a empezar mirando que con esta presión vamos a encontrar esa temperatura de saturación y comparar con esa temperatura para ver en qué estado termodinámico se encuentra el 2. No olviden que disminuyó de 600 a 200 grados Fahrenheit. Continuando acá, vamos entonces con la presión a encontrar esa temperatura de saturación. Vamos a analizar a 250 qué temperatura de saturación tiene el sistema. Veamos entonces. Entonces, vamos a condiciones de saturación. No olviden que estamos buscando a 250. Entonces vamos a subir un poco más y buscamos esa presión de 250. Estaría por acá. Y encontramos que la temperatura es de 400.97. Vamos a poner 400. Punto .97 grados Fahrenheit. Esta temperatura es menor a la temperatura de saturación. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un líquido comprimido. Vamos entonces a tablas y vamos a buscar el líquido comprimido para definir ya el sistema que nos falta solamente determinar el volumen específico. Entonces vamos de nuevo y ahora buscamos las condiciones de líquido comprimido. Vamos acá. Se va por sobrecalentado. Pero podemos ver que las condiciones aquí para el líquido comprimido no se encuentran porque está a presión de 700 psi Entonces, no está por debajo. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Entonces, nos preguntamos. Cuando ocurre esto, es muy importante tener en cuenta que debemos cambiar la condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar ya como no como líquido comprimido, sino como líquido saturado. Y eso porque pues no tenemos esas condiciones. ¿Y cómo se hace? Pues tomamos la temperatura y con la temperatura vamos a definir ese estado. Entonces, vamos a hallar a condiciones de líquido saturado el, el estado. Vamos entonces para allá. Vamos de nuevo. Entonces, vamos a buscar ahora las tablas, pero de Líquido saturado, pero con la temperatura. creo que temperatura era? No, no olviden que es la temperatura de 200 grados Fahrenheit. Vamos allá a 200 grados Fahrenheit y buscamos la condición de saturación. Entonces sería en este caso un BF. Entonces a 200 grados podemos encontrar el volumen específico, que sería el de líquido. Entonces vamos a to tomar ese volumen. Entonces viendo acá, podemos ver aquí ya la tablita. Sería esta condición de 200 para este líquido saturado. También podríamos trabajar con la entalpía y también con la entropía, si nos la pidieran. En este caso, solamente nos piden el volumen. O sea que el volumen específico de líquido sería 0,01663 pie cúbico por libra. ¿Y esto a qué equivale? A que este va a ser el volumen específico 2, 0,01663 pie cúbico por libra. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tenemos condiciones de líquido comprimido para esa presión de 250. Esta, esa asunción o, o lo que estamos asumiendo no equivale a ningún error. Entonces, podemos trabajar sin ningún problema a esa condición. Entonces, tomamos con la temperatura, recuerden, toma la temperatura y a esa temperatura se leen las condiciones de saturación no a la presión sino a la temperatura entonces tiene más predominio la temperatura que la presión entonces debemos tener muy en cuenta eso debemos trabajar en este caso con ese volumen específico con esto daríamos por concluido el tema de sistemas cerrados la próxima semana vamos a hacer problemas pero ahora analizando los sistemas abiertos entonces no se lo pierdan genios